No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volverme loco. Sentí una escalofrío al imaginar la pesadilla... Ay, rápido, vamos de vuelta. No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volverme loco. Sentí una escalofrío al imaginar la pesadilla que además... A ver, una escuela de declamación. A ver si puedo leer esto. No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volverme loco. Sentí una escalofrío al imaginar la pesadilla... Bueno, algo me está pasando acá. ¿Y saben, muchachos? Me di cuenta de qué era lo que me estaba pasando. Estoy con un cuento de Gustavo Durán. Es un autor, no Gustavo, el, el autor de la ficción, de su cuento, excelente, una cosa kafkiana bien a la criolla. Eh, es un tipo digamos, que está sometido como escritor a las opiniones de todo el mundo. Y cada vez que alguien le da una opinión, dice, pero acá falta amor o este, eh, no hay mujeres en tu cuento, le dice una feminista. Entonces él, para complacer a todo el mundo, empieza a escribir nuevas versiones. Pero los amigos vienen respondiéndole opiniones de versiones anteriores. Bueno, una cosa desquiciante, ¿no? Vamos a leer el párrafo entero. No lo quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volverme loco. Sentí una escalofría, la pesadilla. ¡Bua! Que además se volvería recurrente. Cada uno de mis amigos, ¿hmm? respondiendo varias veces al día sobre 20 versiones distintas. En ese sentido, para preservar mi salud mental, decidí no mandar las nuevas. No me servía a ser acechado por ese desquiciante déjà vu de opiniones acumuladas, de inminente caducidad ante próximas opiniones. ¿Qué fue lo que me pasó acá? Miren, estábamos trabajándolo con Gustavo y al llegar acá, y al llegar acá, siempre, siempre en la lectura, eh, Tuve un track, ¿eh? se llama así al hecho de decir, bueno, eh, estoy leyendo en voz alta algo y de repente me trabo, como me pasó recién, que bueno, eh, lo exageré un poquito, pero esto les aseguro, fue lo que me pasó al leer esta parte, es así. Y acá viene la gran recomendación. Lean siempre, siempre en voz alta los textos. ¿eh? Cuando uno dice como Pérez Reverte, es una especie de banista uno, que después le pasa la mano al mueble, para ver si quedó alguna astilla ¿Mm? nuestro pasarle la mano al mueble es ni nada más ni nada menos que la relectura pero la relectura en voz alta ¿Eh? ¿por qué? y esto es algo que me lo enseñó Abelardo Castillo él decía yo hago que mis alumnos lean en voz alta los textos precisamente porque cuando se equivocan en la lectura seguro que ahí algún problema hay y yo Gustavo acá está presente este... Eh, eh, sí, no está presente. Bueno, bueno, Gustavo, Gustavo está aquí presente y da fe de lo que estoy diciendo. Cada vez, digamos, que yo leía esta parte, recién recencito, eh, directamente, esta zona sobre todo, eh, bueno, cada vez que me pasaba esto, yo digo, ¿qué es lo que me está pasando acá? Le digo, Gustavo, algo debe estar pasando. Y descubrí, muchachos, qué era lo que pasaba. Esto es algo que yo enseño. Eh, a menudo, poner, digamos, el burro adelante del carro y no al revés. Vamos a concentrarnos acá. Sentí un escalofrío al imaginar... ¿Ven? No puedo, pero... Sentí un escalofrío al imaginar la pesadilla que además se volvería recurrente. El burro adelante del carro. Primero la causa y después la consecuencia. Vamos a ordenarlo. ¿eh? Pongan pausa en todo caso, ¿eh? a ver si... Funciona también lo mismo. Primero imagino la pesadilla y después siento el escalofrío en cuestión. A ver si me trabo ahora. ¿eh? Presten atención a esta boquita mía como habla. ¿ok? Vamos a ver. No los quise abrir. Estaba bien escuchar a los demás, pero no era cuestión de volverme loco. Al imaginar la pesadilla, que además se volvería recurrente, sentí un escalofrío. Cada uno de mis amigos respondiendo varias veces al día sobre 20 versiones distintas. ¿Está bien ahora? Bueno. Muy bien, es... <risa> Muchas gracias, Gustavo. Bueno, esta es la versión que yo propongo. Primero imagino y después... Perdón, primero imagino y después siento el escalofrío. ¿Vieron de qué sirve leer en voz alta? Miren, en la película, esta maravilla... ¿Cómo se llamaba, este, Clint Eastwood? Eh, aquella de la boxeadora. Milio, eh, million million, dollar, million baby. dollar Baby. Exactamente. Ahí, ahí en el fondo, en el gimnasio, dice la diferencia... Hay un cartelito. La diferencia entre un boxeador mediocre y un buen boxeador son las horas de entrenamiento en el gimnasio. Y yo puedo decir, parafraseándolo a ese cartelito, la diferencia entre un escritor mediocre y un buen escritor es la lectura en voz alta que el segundo hace de sus textos. Muchachos, ¿les gustó? Bueno, Gustavo, ¿te animas? Anda corriendo, pasa por acá. ¡Ahí está, cajo! ¡Ahí está! ¡Vamos corriendo! a buscar los púrguen! ¡Ahí está! ¡Sácate! Bueno, púrguen arriba para Marcelo y Marco y Gustavo Durán. Lo hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Ven, hey, ven hey para acá. Este Gustavo, ahí está. Ah, te saqué una sonrisa, guacho. Hasta luego. <ríe> Qué lindo que salió. <ríe> no, no, esa, esa la voy a ver, la voy a ver.